Estamos en Sierra Pailemán entregando leña fraccionada a diferentes familias de la región eh, antes de que llegue la época invernal. Sabemos que los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto son los meses con una inclemencia climática muy fuerte en la región así que estamos contentos con el lanzamiento del Plan Calor Leña. El Plan Calor llega a la región sur y también en la zona andina y eso nos permite asistir a muchas más familias que no tienen gas natural eh, para evitar que en la época de invierno pasen frío en sus hogares. Eh, la ayuda del Plan Calor Leña es... Eh, muy beneficiado para la zona porque bueno la gente eh, en algunos casos tiene que salir a comprar y bueno eh, de, así, de esa manera puede seguir eh, puede calefaccionarse y bueno esta es una gran ayuda que cuando llega el plan calor a la zona eh, recibimos hoy a 25.000 kilos de leña es eh, un equipo completo y bueno eh, vendrá un refuerzo en unos días más eh, para completar eh, toda la temporada del plan Calor.